¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Ehrlich, desde la virtualidad del Museo Malvinas, en esta segunda temporada 2021. Y bueno, para la, la charla de hoy eh, nos propusimos de alguna manera indagar en algo que no se suele hablar eh, de, de Malvinas, porque por lo menos en el museo, si bien tenemos todo una, un apartado dedicado a flora, fauna, geografía y recursos naturales, las charlas, por lo menos en este ciclo, las estuvimos focalizando más en cuestiones históricas, incluso jurídicas y por ahí más políticas de la causa Malvinas. Pero un poco la idea de la charla de hoy es diversificar en este mundo o este universo que nunca se termina de explorar, que es la causa Malvinas, que es ver de alguna manera cómo se refleja Malvinas a través de su flora. Así que para esta ocasión trajimos a dos colegas, de lo que sería, no un museo, un museo hermano, porque no depende del Ministerio de Cultura, pero podríamos decir un museo primo, porque depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos hablando de dos colegas, conocedores del tema, del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña el doctor Diego Gutiérrez, doctor en Ciencias Naturales y jefe de botánica del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y Soledad Tankov conservadora restauradora de las colecciones científicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales. ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Sole? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la virtualidad del Museo Malvinas. Hola, buen día. Gracias. buenas. Gracias. Buen día. Bien, vamos del principio, ¿sí? desde lo más básico para quienes nos están escuchando. Cuéntenos un poco del Museo Argentino de Ciencias Naturales que se encuentra en Capital Federal eh, cuéntenos un poco a quienes nos están escuchando de, en qué consiste ese museo, de qué se trata, cuáles son sus orígenes y, y cómo está hoy. Bueno, cómo no. Eh, bueno, El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia eh, se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en el Parque Centenario, eh, para quienes sean de, de la ciudad, seguramente lo, lo habrán visto eh, allí en, en la zona de Parque Centenario. Eh, es el museo más antiguo de, de la Argentina, eh, se toma como fecha fundacional eh, el decreto de eh, Bernardino Rivadavia, justamente, que... Eh, mm, digamos, de, decide o, o promueve eh, la creación de este, de este museo eh, en el año 1812. Luego tiene un, una, una historia todo el, eh, a lo largo de, del tiempo donde se van desprendiendo otros museos justamente, eh, conformándose el Museo Histórico el Museo Etnográfico y el Museo que actualmente eh, es el Museo de Ciencias Naturales, pero tienen todos su origen eh, en este museo público que se crea eh, allá en el año 1812, o por lo menos la intención. Eh, los museos de ciencias naturales, albergan colecciones biológicas, colecciones geológicas también, y en su momento la idea era eh, que el conocimiento que se tuviera de los recursos naturales y de la naturaleza del país eran eh, estratégicamente, tanto por lo comercial como por, lo, eh, por, por la soberanía, digamos, todo el conocimiento que se pudiera obtener del territorio, de la, nat de la naturaleza de este territorio, eh, constituía un, un patrimonio estratégico para el desarrollo de, del país. Ha transcurrido más de 200 años desde aquel momento, y hoy las colecciones eh, científicas, las colecciones biológicas, siguen constituyendo un eh, un patrimonio muy, muy valioso para, para toda la humanidad, de hecho. ¿no? Y me parece que estaba interesante, o sería interesante justamente, eh, una definición que a mí me gusta mucho, que es que los museos eh, y las colecciones de los museos de ciencias naturales son un archivo tridimensional del mundo natural y de la relación de las sociedades con su entorno. Eh, por eso en muchos casos pueden documentar un mundo, por ejemplo, que ya no existe. Me parece que esto es una razón más que valedera eh, de la importancia de, de las colecciones de ciencias naturales en, en todo el mundo. ¿no? En el caso del Museo Bernardino, Bernardino Rivadavia, eh, son 23 las colecciones que alberga la institución colecciones zoológicas, paleontológicas, botánicas y geológicas. Y constituyen justamente el insumo para investigaciones científicas que a lo largo de todos estos años eh, fueron eh, utilizadas por eh, diferentes investigadores de diferentes... Eh, especialidades, tanto de nuestro país como del resto del mundo. Yo, perdón, ¿puedo sumar algo ahí a lo que... Sí, como no, es, es la idea. <ríe> la idea. Mm. Eh, claro que además eh, lo, los museos y particularmente eh, el Museo Argentino, que nosotros para simplificar le decimos MACN, eh, eh, también es, tiene que ver con cualquier institución de nuestro país. Eh, que son instituciones situadas, es decir, situadas en momentos sociohistóricos. Entonces, no es lo mismo en el momento de que fue pensado por Bernardino Rivadavia, el momento que posteriormente se incorporó eh, investigadores europeos para su conformación, y eh, eso, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principio del XX, y, to y todo lo que fue transcurriendo a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Entonces tanto el organigrama, cómo se organizan, cómo dentro de las instituciones también es importante eh, cuáles son las colecciones más visibles, cuáles son las que no son tan visibles. Si uno por ahí piensa en los museos, a veces incluso piensa en dinosaurios, primero. Eh, pero bueno, además de los dinosaurios, hay un montón de otros grupos de plantas, de animales, de, de algas eh, que eh, lo conforman. Y una de las partes... Eh, es lo que se llama el área de botánica, que eh, empieza a tener sentido el área de botánica eh, a principios del siglo XX. A partir de ese momento es donde se empiezan a tener las primeras colecciones, que, que piensen que las primeras colecciones no había dónde depositarlas, porque no había instituciones como en Europa, Estados Unidos, que ya estaban más desarrollados con respecto a, a museos, y entonces el nuestro empieza a tener colecciones propias y, y de otros países eh, a principio, a finales del siglo XIX y principios del, del XX. Dentro de botánica... Eh, que, digamos, qué es la botánica. Digamos, todos sabemos o pensamos que sabemos qué es la botánica, pero digo, para, para ponernos de acuerdo sería todo el estudio o todos los grupos que incluirían, eh, por un lado, las algas, son esas plantas que son eh, dulceacuícolas en, la, en lagunas, lagos, ríos, pero principalmente en el mar. Tenemos los, los hongos, ¿sí? Como otro grupo que son muy diferentes y las verdaderas plantas que ahí incluiríamos desde los musgos, las que nos forman el verdín o en las zonas de humedad de los ladrillos, hasta pasando por los helechos, mayoritariamente eh, las conocemos porque son ornamentales, pasando por también los pinos, que son las gimnospermas con los abetos, las araucarias, para terminar digamos en las plantas con, con flores. Y dentro de todos esos grupos, se estudian en eh, el área de botánica. Bien, ahí retomando un poco lo que venían eh, explicando. Entonces, el Museo de Malvinas se de ser uno de los museos más jóvenes, digamos, del, del país, porque nació en 2014, el día de junio de 2014. Y ahora me están mencionando que, bueno, que, el, que el Museo de Ciencias Naturales, o el MACEN, por ponerle ahí las la, la siglas, es el más antiguo, ¿no? Pues ya viene de la época del primer triunvirato, no estamos hablando de Rivadavia secretario de gobierno de Buenos Aires de eh, 1820, sino que estamos ya en 1812, en la época que era el secretario del primer triunvirato. Pero, como bien mencionaban ustedes, no es que digamos nace por una iniciativa el decreto de 1812, pero tuvo digamos un tiempo hasta que se consolidara en términos institucionales, ya más fines del siglo XIX, comienzos de, de, del siglo XX, y, y cuéntenos por ahí, digamos, eh, es un museo. Honestamente yo nunca fui, o sea es una cuenta pendiente, ya me lo tengo que anotar, nunca fui, ya sé, no, no se enojen conmigo. Eh, pero aparte de lo que sería la exposición museológica, digamos, eh, el museo también es a su vez archivo, y cuando pienso, ¿no? intuitivamente les estoy preguntando, pero es un archivo distinto al Archivo General de la Nación, ¿no? donde están los documentos, los papeles, cuéntenos un poco esas características del museo, que aparte de ser museo en sí, también tiene por ahí esa otra faceta que por ahí se relaciona más con lo que sería la investigación eh, científica. Bueno, eh, no está mal la comparación con el Archivo General de la Nación, me gusta esa comparación, porque de hecho eh, los museos de ciencias naturales tienen una particularidad eh, con respecto a otros tipos de museos y es justamente un énfasis muy fuerte y muy importante en todo el trabajo de eh, catalogación y eh, ordenamiento eh, físico de los, de los materiales que, que conforman las colecciones. Eh, por eso a mí me gusta esta definición que les comentaba, que es un archivo tridimensional, porque en realidad uno puede tomar esos ejemplares que más adelante Diego va a comentar, de las plantas que conforman la colección de, del herbario, como si fuera un documento. No hay una gran diferencia. Eh, de hecho, la, eh, es toda un, eh, una disciplina eh, lo que tiene que ver, y de hecho que se discute, y que está permanentemente en, en revisión, en qué forma se organizan y se ordenan esos materiales, porque lo principal y fundamental es que se pueda acceder a ellos, igual que en el Archivo General de la Nación, vos querés ir a buscar un determinado documento de un determinado momento que tiene que estar accesible ese, ese archivo, eh, con los ejemplares de todas las colecciones del museo pasa exactamente lo mismo, pero en vez de tratarse de un papel, se trata de un ejemplar. Puede ser desde un hueso gigantesco de un dinosaurio, hasta una pequeñísima araña, o un ejemplar de herbario. Todos esos materiales tienen que ser fácilmente accesibles. ¿Por qué? Porque lo fundamental de nuestras colecciones es poder proveer la información a esas personas que lo requieren. Son públicas, eh, de acceso público, con lo cual toda persona que necesite para su investigación acceder a cualquier ejemplar tiene que poder hacerlo de una forma sencilla. Yo no puedo, eh, como investigador, ir a una colección de cualquier museo y tener que esperar días o horas porque los tiempos son muy acotados. La persona va al museo, a consultar los ejemplares que requiere para su investigación y tiene un tiempo acotado. Muchas veces vienen de, otro, de otras provincias en el país, de países eh, limítrofes o de otros lugares y el tiempo es dinero. Yo tengo que poder proveerle los ejemplares a esa persona en un tiempo razonable para que los pueda medir, fotografiar, eventualmente tomar una muestra si eso es necesario. Eh, es un servicio a el sistema de investigación el que brinda el museo. Bien, y, y ahí pre pregunta, digamos, ya que estamos con, con, con esta parte que, que es muy interesante, digamos yo sí tuve la oportunidad de recorrer el Archivo General de la Nación, y, y la verdad que era muy interesante cómo explicaban digamos la metodología de preservación y conservación de los documentos, y que había una, una especie de protocolos muy estrictos, ya sea para documentos del siglo XIX, que eran papel, digamos, con correspondencia escrita con una tinta específica, todo lo que era a su vez la, la preservación por ahí de las fotografías de, de una parte de archivos que tiene que ver con el siglo XX, ¿cómo es preservar y conservar esos ejemplares que hacen a la documentación? De, no, digo, No debe ser fácil, uno piensa, bueno, preservación, papeles, ácaros, ¿no? que también es el mismo protocolo que se utiliza en los museos históricos, ahora, ¿cómo es el criterio para preservar, supongamos, una araña que vos mencionaste, o un hueso o una planta, digo, son objetos totalmente distintos y que me imagino que debe ser bastante complejo todo, todo ese trabajo. Totalmente. Bueno, de hecho, eh, el museo tiene una estructura organizacional bastante compleja, pero eh, básicamente cada grupo taxonómico, cuando hablamos de grupos taxonómicos, justamente hablamos de esto, arañas, plantas. Eh, mamíferos, aves, etcétera. Eso es un, cada uno es un grupo taxonómico. Cada grupo tiene su especificidad, su cosa particular. Por ejemplo, las arañas se preservan en fluido. Entonces, la forma de preservarlas es en frascos de vidrio. Que, eh, digamos, hay investigaciones que se han hecho a lo largo de, del inicio de las de la conformación de las colecciones, para ir justamente determinando cuáles son los mejores, las mejores técnicas, los mejores materiales para la preservación. Entonces, eh, lo que son colecciones en fluido, hay varios grupos taxonómicos que se conservan en fluido, es un frasco de vidrio, donde se coloca el ejemplar, la araña, o varias arañas, en alcohol al 70% que es el medio en el cual el, estos ejemplares que se conservan en fluido se conservan mejor a lo largo del tiempo. Pero la realidad es que cada grupo es un universo de conocimiento de cómo se tiene que preservar. Por ejemplo, las taxidermias. Las taxidermias son todo un expertise y en cada grupo de trabajo, de cada grupo taxonómico, hay siempre una persona, al menos una persona que es un técnico, un técnico que llamamos, llamamos técnico curador, que es la persona que está especializada en el grupo con el que trabaja en la preservación, en la conservación de ese grupo. Entonces, yo trabajo, por ejemplo, eh, a través de, de todos esos grupos, con todas esas personas, en este eh, intercambio y siempre enriquecimiento de conocimiento para que justamente se apliquen las técnicas más convenientes y sobre todo los materiales más convenientes para que esa conservación, esa preservación de esos ejemplares sea lo más extensa en el tiempo posible. Está claro que todos estos organismos vivos, en el momento que se interrumpe su vida justamente, Inicia el deterioro. Esto es algo que lo sabemos todos, y lo que hacemos nosotros en el museo es detener y ralentizar al máximo posible ese deterioro que es lo que llamamos el vicio inherente. Es algo que es ineludible. Eh, así que eso es un poco el trabajo que, que hacemos. Hay mucha gente muy especializada. Sí, y ahí eh, lo que hablaba Sole es que cada, eh, en el organigrama que es el museo, por ejemplo, en el caso de botánica, lo que tenemos es eh, materiales ¿sí? que están guardados, conservados en diferentes tipos de soporte, o en el caso, como mencionaba Sole, de fluidos. Por ejemplo, tenemos cactus que están en fluidos. Y... Encima, estas cuestiones de cómo conservar un material ha ido variando a lo largo del tiempo. Inicialmente se podían utilizar incluso sustancias tóxicas y actualmente se están utilizando sustancias que no lo son. ¿sí? No solamente para la preservación, sino para el manejo de quien eh, tiene que manipular ese, ese material. Y una de las cosas que mencionaba hace un ratito eh, Sole es herbario, que es un herbario. A veces... Eh, digamos Nosotros lo utilizamos comúnmente, esa palabra, y la gente no sabe que es un herbario, porque la colección, y como se mencionaba recién, de plantas, no es un jardín botánico. digo El museo, el MAC, tiene un jardín botánico, tiene un arboretum, es decir, un conjunto de árboles eh, en su predio. Eso sería el jardín botánico, plantas vivas. Pero a su vez tenemos plantas que están secas, que se han cortado de la naturaleza, se han prensados, sean secados, y se cosen o se pegan sobre un soporte. ¿sí? Esa es la colección que se, se denomina herbario. Y le llamamos herbario como, eh, es polisémico digamos el término, le llamamos al lugar donde está, le decimos, ah, ese es el herbario. Puede ser un espacio físico, una habitación, una institución completa. Pero también le llamamos al conjunto de especímenes, es decir, a este soporte que es una cartulina, por sobre donde depositamos el material seco y prensado, eso es por una cuestión de comodidad, y está pegado con algunas cintas especiales, sí y lo que es importante, por eso hablábamos y lo relacionamos con que es un registro, con un archivo, es que tiene una etiqueta donde dice el nombre de la especie, cuándo se coleccionó, dónde se coleccionó, y algunas características que, dada la conservación, se van a perder. Por ejemplo, en plantas, si tenemos eh, flores que son aromáticas, que, que tienen perfume, eso no lo podemos mantener. Si Son decoloraciones que después se van desgastando con, a lo largo del tiempo. Eso no, la altura de la planta, no podemos poner un árbol en una cartulina, entonces recortamos una rama. Todo el dato, por ejemplo, árbol de 30 metros, flores amarillas, eh, perfumadas... Todo eso queda en el registro de etiqueta. Y la etiqueta se transforma en un elemento tan valioso como el espécimen propiamente dicho. Porque los investigadores, sí, después vamos a hablar que pueden tener otras funciones los materiales eh, que llamamos de herbario eh, pero los científicos van a buscar tanto el espécimen, ¿sí?, como a su etiqueta, si tienen que investigar plantas en diferentes partes del mundo. Y nosotros, en el Museo Argentino, somos el herbario más antiguo de nuestro país, fundado en 1854, pero en nuestro país, en diferentes instituciones, hay más de 60 herbarios, ¿sí? y en nuestro país conservados, hay aproximadamente, entre cuatro, es una estimación, entre 4 y 5 millones de especímenes de la flora que forman parte de nuestro país y otras partes del mundo. En el Museo Argentino tenemos aproximadamente 320.000 especímenes. Bien, justamente ese tema quería preguntar un poco, eh, trayendo a colación lo que mencionó Sola recién, que eh, vienen investigadores, digamos, bueno, el museo está en Capital Federal, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, llámenla como más le guste, gusta más, más Capital Federal. Eh, Vienen de todas las provincias, pero también vienen o de países vecinos o de otros países del mundo. Eh, la colección, digamos, ¿no? de, de plantas que, que se encuentra, o el herbario, eh, corríjame si me equivoco, porque acá estamos aprendiendo, digamos, ¿no? de, de estas disciplinas, eh, son exclusivamente especies de nuestro país o, como bien mencionaste recién, eh, Diego, el, el, el Museo Argentino tiene... Eh, también eh, especies o ejemplares de otras partes del mundo, y que por lo tanto de alguna manera el museo también es una referencia a nivel eh, internacional, por lo cual hay investigadores que van a consultar específicamente la colección del, del, del macro Contesto yo primero, si querés, Sole, si querés aportar después en general. Eh, en realidad... Eh, lo que se busca en las colecciones biológicas que estamos hablando eh, es que estén a disposición del mundo, de la comunidad científica inicialmente mundial. Y eh, para eso digamos, eh, se invita a las personas que quieran hacer algún estudio científico a visitar el, el museo, pero actualmente, dadas las dificultades, y no solamente por cuarentena, sino por... Eh, eh, otras cuestiones de eh, eh, dificultad en eh, traslado, lo que se hacía es enviar especímenes, por ejemplo, escribían, puede ser un mail, o antes una carta, nos decían, bueno, yo quiero estudiar eh, las margaritas, por decir un nombre vulgar, las asteráceas, que habitan la zona pampeana, por un trabajo, entonces, eh, y era una persona que vivía en Sudáfrica. Entonces nosotros hacíamos un paquete, y sabiendo que había un herbario, siempre tenemos que prestarlo de herbario a herbario, de una institución a otra, porque es como que uno se hace responsable de conservarlo, y cuando lo envía, se hace responsable la persona que lo recibe. Y ahí lo puede eh, estudiar normalmente, eso era por medio de préstamos, pero... Actualmente incluso la tecnología lo que permite, entre otras cosas por mencionar alguna, es hacer fotografías de alta resolución. Entonces hacemos imágenes que la cartulina más o menos tiene de largo unos 35 centímetros. ¿sí? Nosotros haciendo una digitalización la podemos transformar en una imagen de casi una habitación. ¿sí? De... de de amplitud y con muy buena resolución, qué quiere decir que el investigador puede ver hasta los pequeños pelos o, o micro detalles que aparecen en esa planta y no hace falta mandar el espécimen que muchas veces lo que puede suceder es que se pierda en el traslado, se dañe, eh, si no hay ninguno, ninguna otra posibilidad, sí se envía el espécimen. Pero la idea es que eh, el material y... y es como casi el, el, el objetivo que se busca, es que esté en circulación, que el conocimiento circule, ¿sí? y, bueno, y que esté para, para todos. Bien, creo que entonces no es casualidad que el, el museo dependa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, no es un museo que está plenamente ligado con la investigación científica y, y con todos los preceptos que eso implica, ¿no? por eso el tema de la circulación de conocimiento y esta conectividad que, que hay eh, por ahí entre los museos o las instituciones o los herbarios eh, de, del MAC, en relación a los del resto del país y a su vez con los del resto del mundo. Y ahí hablando un poco de mundo, de naturaleza, hay, hay un tema, ahí digo que quería traer a colación digamos para esta charla, que es hablar sobre la importancia de la biodiversidad en los cambios globales. ¿no? Eh, contanos un poco eh, de qué se trata digamos, eh, ese concepto y cómo de alguna manera se conecta eh, con lo que estamos hablando de alguna manera en, en, en esta charla. Sole, te, te copo la... <ríe> eh, no. eh, igual una cosa importante, uno siempre habla de lo anterior, me quedé enganchado, uno siempre habla de eh, investigaciones científicas, y, y en realidad sería como... Eh, una de las cuestiones más importantes, pero los museos también tienen una función importante en educación, de, en divulgación, eh, se podría hablar de incluso de extensión, es decir, trabajo de la comunidad y actualmente de ciencia ciudadana, es decir, del aporte del conocimiento de eh, toda la comunidad, que, que no es solamente que el museo aporta el conocimiento, sino que el conocimiento va desde la sociedad hacia el museo e incluso eh, desde, el, desde el arte, ¿sí? También trata de, eh, acto, se trata actualmente de eh, pulir ¿sí? y de unificar, generar puentes con lo que serían las diferentes formas de expresión que tienen que ver con las artes. Ahora sí vuelvo a la, a la, a la pregunta, si querés, <ríe> a la cuestión de biodiversidad, pero me había quedado con eso. Eh, claro, actualmente estamos en, una, en un momento del mundo eh, y somos parte de ese mundo, todos nosotros, eh, en el cual se están dando lo que se llaman cambios globales. Dentro de lo que es cambios globales, se incluyen un montón de cuestiones. Algunas son, es como que nos eh, llegan más rápidamente, digamos, eh, eh, a todos, como puede ser, cambio climático. Porque estamos viendo determinadas modificaciones del clima que están eh, aceleradas con respecto a lo que vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos y obviamente eh, personas que vivieron mucho antes. Y todos estos cambios globales siempre eh, eh, están eh, causadas directa o indirectamente por actividades del ser humano. ¿sí? Cuando hablamos de cambios globales, no son cambios naturales que la tierra tendría por su mismo desarrollo, sino que están influenciados por la actividad del ser humano. Y dentro del, eh, de estos de los cambios globales está el cambio climático, pero también el aumento de la población mundial, el cambio del uso de la tierra, eh, eh, modificaciones geopolíticas, y bueno, dentro de todos esos eh, ciclos bioquímicos que están oh, eh, modificándose, y una de las que está más íntimamente relacionada con el... Museo de Ciencias Naturales puede ser esta cuestión de eh, los cambios en la biodiversidad, que una de sus consecuencias de estos cambios son la pérdida de biodiversidad, estamos en un momento de extinción de biodiversidad en el mundo eh, y causado o mediado por actividades, como les decía, directas o indirectas del ser humano, y otra cuestión asociada que es el flujo, el intercambio de seres vivos, de plantas, animales, eh, hongos, que eh, van de un lugar a otro del planeta rápidamente. sí No por los medios naturales que tendrían esos seres vivos, sino que vienen en avión, en barco, no digo que no sucediera antes, sobre todo en, en momentos históricos, también mediados por el ser humano, pero actualmente está mucho más... Eh, Exacerbados o amplificados, y uno de los ejemplos es las pandemias, ¿sí? digamos, en otros momentos históricos que hubo, hubieron pandemias en el mundo, eran mucho más lentas y estaban más localizados. Actualmente, como vimos, Perdón, me atrevo a que, decir acá me, eh, que, sí. que esta para mí es la primera pandemia a nivel mundial, digamos, ¿no? Se ha citado en los medios de comunicación eh, la famosa peste bubónica en Europa. Entre el siglo XIV y el siglo XV, pero esa peste bubónica que tuvo su origen en Asia y Europa, no me consta que haya llegado a América, por ejemplo, Oceanía o África. Claro, hay, o, hay otras que sí son. Yo igualmente no soy especialista epidemiólogo, digamos. No, o de yo tampoco, pandemias. pero digo, estamos realmente pero ante estaba, un escenario inédito a nivel historia mundial, digamos, ¿no? Eh, sí, de simultaneidad como, sobre por todo. Por ejemplo, tal cual. Es, por ejemplo, el caso de lo que se llamaba la gripe española, ¿sí? que en realidad también tuvo eh, amplificación mundial. Lo que pasa es que los registros no son tan eh, exactos como los que tendríamos ahora en el siglo XXI de los que era a principios del siglo XX. Pero también alguna otro cosa... Por ejemplo, tuvimos una llamada de atención con la H1N1 que también no, no sucedió hace tanto, estamos hablando de unos 10 años más o menos, si no, no me acuerdo mal. 2000, entonces, pero, pero esta es, Ah, bueno, entonces, tal cual, es que los cambios globales se involucran a estas cuestiones, y la pérdida de biodiversidad o cambios de biodiversidad, es decir, cómo se va modificando nuestra flora, nuestra fauna, eh, nuestra funga, que es el conjunto de, de hongos en el mundo, eso eh, se está modificando muy eh, rápidamente en este momento y por eso los, las colecciones biológicas empiezan a cobrar importancia o vuelven a resignificarse en su importancia. Bien, interesante. Y, y, y hablando de, de colecciones que tienen importancia, nosotros acá del museo tenemos eh, un... Un interés particular, porque con esta idea de que somos museos primos, eh, por llamarlo de alguna manera, eh, la idea ahora es irnos al sur, digamos. ¿no? El, el Museo de Ciencias Naturales está en Capital Federal, en el barrio de Caballito, como bien lo mencionó Sole. El Museo Malvinas está también en Capital Federal, en, en el barrio de Núñez, dentro de, del espacio Memoria y Derechos Humanos, en la Exesma. Y ahora sí nos vamos al sur, digamos. ¿no? Acá donde eh, tenemos un punto en común entre ambos museos para hablar un poco de. La, la colección del herbario de Malvinas eh, que tiene el Museo Argentino de Ciencias Naturales y que además fue un aporte, digamos, ¿no? de, de naturalistas, digamos, que han tomado estos ejemplares y que hoy forman parte de, del patrimonio del Museo Argentino de Ciencias Naturales. ¿Cómo, ¿Cómo nace, de alguna manera, el herbario de Malvinas? ¿Cuáles son sus orígenes? Y cuéntenos un poco quiénes fueron eh, los naturalistas o los biólogos, no sé cuál es el término correcto, quienes se tomaron la molestia de ir a Malvinas tomar estos ejemplares y que hoy forman parte del patrimonio del MACN. Bueno, eh, son dos personas quienes colectan plantas y eh, uno de ellos también, por lo menos tenemos registros de otros grupos que, que colectó. Ellos son, en primer lugar, Carl Scottsberg quien era un botánico y explorador sueco, eh, que entre los años 1907 y 1909 participa de, eh, y de hecho fue eh, el director de lo que se llamó la expedición sueca magallánica a la Pampa, a la, perdón a la Pampa, a la Patagonia y que también llega a Islas Malvinas. Así es que, como comentaba Diego, eh, esos ejemplares que forman parte del herbario, el herbario se llama BA por Buenos Aires, ¿sí? esas son las siglas que identifican y reconocen a la colección de plantas de nuestra institución. Eh, esas hojas que proceden de, la primera, de esta expedición que realiza Scottberg, se encuentran justamente eh, montada sobre una cartulina, con una etiqueta, con toda la información consignada de eh, esa expedición que se realizó, imagínense, en, en esa época donde también el abordaje eh, del mundo natural era muy distinto. ¿no? Eh, por eso hablamos de naturalistas. Luego, como, en, como lo mismo ha sucedido en la medicina, hoy eh, ¿no? la medicina está muy especializada y hay eh, diferentes, uno va al traumatólogo, eh, al gastroenterólogo, bueno, eh, con la ciencia sucede un poco lo mismo. En, el, en un inicio, digamos, cuando hay todo este eh, como auge ¿no? de, de, del, del valor del conocimiento científico, eh, el conocimiento se producía de una forma mucho más generalizada, por eso los naturalistas. Si bien eh, Scottsberg era botánico, conocían estas personas que se dedicaban al estudio de la naturaleza, conocían muchísimo sobre la naturaleza y sobre los diferentes grupos, más allá de que se interesara o se dedicara más a un grupo que a otro. Entonces, bueno, Scottsberg deja justamente, y esto también es una práctica muy común, incluso en la, en la actualidad, eh, de cuando una persona, un investigador, un naturalista en este caso, colecta material, eh, sobre todo por ejemplo de plantas o de otros grupos que, que son abundantes, como los insectos, por ejemplo, se suelen eh, conformar varios lotes de ejemplares iguales. Entonces uno de esos lotes de ejemplares colectados por él, quedan depositados en algún momento, yo no sé si Diego tiene registro de en qué forma y en qué momento ese material ingresa a, al museo, pero quedan y empiezan a formar parte de, eh, o se, se incorporan al, al herbario de, del museo. El otro, la otra persona que aporta y que estamos también, justamente, vemos en las etiquetas del material de Malvinas, que colecta material, es Mauricio Rumbold. Mauricio Rumbold fue también un, un naturalista, eh, nació en el año 1940 en Argentina, luego a los 13 años, él es de familia inglesa, a los 13 años vuelve a, va a Gran Bretaña eh, a completar su formación en un, en un internado, regresa luego a, a Argentina, y eh, en el año 1965, fíjense cuánto tiempo pasó, eh, se incorpora al Museo Argentino de Ciencias Naturales como eh, naturalista de campo, ¿no? que era una figura, es una figura que ahora ya no existe. Y como naturalista de campo se queda hasta aproximadamente el año 1976. Él es una persona con una trayectoria muy reconocida, eh, en, sobre todo la divulgación eh, del, de la naturaleza, y con un compromiso muy, muy fuerte, eh, sobre todo con la, la transmisión de ese conocimiento, y más el aspecto educativo ¿no? de, de esto. Pero era, como tantos otros, un amante de la naturaleza, eh, él falleció este año, justamente en febrero de, de este año, eh, si no eh, hubiéramos podido hasta contar con él para, para, este, para este evento, eh, y él también, eh, hay registros de, de, otras, eh, de otros grupos, de otras colecciones, donde podemos ver en los catálogos que... Eh, Justamente, ¿no? Figura su nombre junto a los ejemplares que ha ido, que, que ha capturado a lo largo de, de este tiempo que, que él fue naturalista viajero. Y eh, lo unía una relación realmente muy, muy afectuosa. Él tenía muchísimo cariño por, por el museo y por, eh, también por la institución de parques eh, nacionales, donde también trabajó muchísimo tiempo. Eh, y ha quedado en, en la memoria de, de todas las personas que de alguna forma tienen esta pasión por, por las ciencias naturales eh, como un referente ¿no? indiscutido. Ahí, Sole, vos mencionaste ahí dos datos muy interesantes: que es primero que Scottsberg viaja a Malvinas entre 1907 y 1909. Nosotros, justamente este año, eh, inauguramos una muestra dedicada a la Antártida, que hicimos en, en conjunto con el Instituto Antártico Argentino por su 70 aniversario de creación como institución. Y la muestra temporaria nace de una, con, con una expedición sueca en la Antártida, que, justa, que es de 1903, es para la misma época de, del viaje de Scottsberg, eh, que termina de alguna manera naufragando y que busca, eh, y termina siendo asistida y rescatada por eh, Irizar, eh, no el barco, sino el, el ser humano, Julián Irizar, que parte eh, desde Ushuaia, ¿no? y que es el primer antecedente de las incursiones argentinas hacia la Antártida, ¿no? luego después eh, con la consolidación de la, del, de la base científica en las Islas Orcadas. Entonces vemos que hay, hay una tendencia sueca, si se me permite el término, de viajar por estas latitudes, Atlántico Sur, Antártida, durante esta época, para ir más o menos como no porque quizás... Desconozco si del Instituto Antártico Argentino, o al menos nosotros nos estamos enterando ahora, que el Museo Argentino de Ciencias Naturales tiene una colección, o parte de, de, digamos, del Arbario de Malvinas, eh, tiene sus componentes como consecuencia de un viaje sueco a Malvinas para más o menos la misma época. Y, y mencionaste a Rumbold ¿no? que, que vuelve a Argentina en 1965, qué paradoja, ¿no? año en el que se celebra en Naciones Unidas la resolución 2065 en tiempos de Ilia, que es el ingreso de Malvinas al comité de descolonización. Es decir, ca no casualmente, quizás, eh, vuelve a Argentina en este momento, y luego él viaja a Malvinas. Lo, lo, que, lo que me, me quedó por preguntarte es si Scottler viajó en 1907-1909, ¿en qué época más o menos eh, Rumbold viajó a Malvinas para tomar eh, los ejemplares que forman parte de la, de la colección del herbario? Bueno, mira, eh, Rumbold vuelve a Argentina? En el año el 60, en realidad. Ah, el 60. Bueno. Él, sí, él nace en el 40, en plena guerra. Eh, se va en el 53, a los 13 años, y vuelve en el 60 para hacer el servicio militar, acá en Argentina. Y en el 65 ingresa al museo. Viaja a Malvinas en el año 71, 1971. Claro, 71... Perdón, yo digamos, eh, todo lo termino conectando con Malvinas porque es el año en que se firma el acuerdo, un, uno de los acuerdos de comunicaciones, que luego derivó en la década del 70 en el desembarco de las empresas del Estado Nacional. En la creación del aeródromo y el funcionamiento del ADE, de Líneas Aéreas del Estado en Malvinas a fines del 72, YPF y Gas del Estado en 1973-1974. Es decir, se da digamos en dos contextos muy particulares, es decir, me están mencionando dos naturalistas, eh, que justamente su, sus viajes a Malvinas están de alguna manera conectadas de alguna manera, con la historia o de la presencia de argentina en la Antártida, como en el caso de Scottberg, o de este, eh, este desembarco del Estado argentino en Malvinas, que luego derivó en una propuesta de administración conjunta por parte de la Cancillería Británica a nuestro país en 1974. Y ahora sí, hablando un poco de, de la colección en sí misma, eh, cuéntenos un poco de qué se trata esta colección y qué de alguna manera eh, nos cuenta esta colección. Cuáles son las características, y así un poco respondiendo a la consigna del flyer de esta charla, la flora eh, de Malvinas y que de alguna manera la podemos encontrar en, en la colección que tiene eh, el museo de ustedes, el, el Macken en, en Caballito. Eh, bueno, eh, primero nos tenemos que poner en contexto. ¿sí? Eh, cuando hablamos de flora, ¿sí? hablamos de ese conjunto de vegetación que predominantemente se incluye o define esa vegetación ¿sí? lo que se llaman plantas vasculares. Es decir, las plantas que tienen un tejido especializado para transportar savia. ¿sí? No todas las plantas, por ejemplo los musgos, ¿sí? no lo tienen especializado. A partir de los helechos, las gimnospermas y las plantas con flores, que serían esos tres grupos eh, podemos, generales, podemos entender esa vegetación. Lo que sucede es que eh, las Islas Malvinas y las Islas Circundantes tienen además características propias. Por ejemplo, que no vamos a encontrar gimnospermas como algo característico, que vamos a encontrar incluso lo que se llaman plantas inferiores o lo que tiene que ver con musgos eh, muy desarrollados. Y la vegetación, eh, predominantemente, tiene que ver con pastizales, ¿sí? pastizales eh, adaptados a eh, características climáticas adversas, ¿sí? muy semejantes a las de Patagonia, para uno hacer el, la comparación, obviamente, y eh, entonces aparecerían lo que uno define como pastizales, es decir, que hay pastos predominando, estepas, ¿sí? eh, un ambiente en el cual hay pequeños arbustitos o eh, también plantas herbáceas, pero separadas entre sí, y si no, lo que uno habla de matorrales, es decir, arbustos, achaparrados y todos juntos. Además de otro tipo de vegetaciones como las que conforman a partir de un suelo ácido los musgos, ¿sí? que son las turberas. ¿sí? Eso sería lo, lo general digamos eh, que podemos podemos encontrar. Dentro de los que son la, entonces eh, los matorrales, estos arbustos, están los brezales. ¿Por qué se llaman así? Porque se caracterizan por tener grupos de plantas que pertenecen a algunas familias botánicas. ¿sí? Eh, la idea entonces es que si uno se imagina la vegetación eh, de, de las islas, lo que va a encontrar es, por ejemplo, predominio de comunidades. De, eh, para asociarlo a eh, lo que vemos en el continente, las plantas tipos cortaderas. ¿sí? Una cortadera que, es del, que encontramos en el continente, la encontramos también en las islas, que es la cortaderia en Montana, ¿sí? eh, que puede llegar... Para algunos, si no se acuerdan o si no conocen la cortadera, eh, también el nombre vulgar que recibe es la cola de zorro, porque en realidad forma como una especie de plumeros, si, que si uno eh, ha recorrido Patagonia, incluso las pampas o zonas de sierras, eh, se ha dirigido en algún momento hacia la costa bonaerense, son las que forman esos plumeros hermosos, de que son eh, grisáceos, violáceos, amarillentos. Bueno, hay. Eh, Perdón, te sumo en, ahí, Diego. Sumo ahí. Cuando vemos. Sí. Eh... Esta descripción que haces, digamos de, digamos, de la flora de Malvinas, digamos, ¿no? O de estas especies que estás eh, mencionando, inmediatamente se nos vienen imágenes del, del paisaje, digamos, de Malvinas. Y a veces, cuando vos mencionaste lo de. Eh, como el nombre vulgar, ¿puede ser cola de zorro? Mencionaste, si no me escuché mal. Bueno, sí, sí. cuando nosotros vemos imágenes, de, digamos, de la, de la guerra de Malvinas y vemos incluso imágenes de las trincheras, de las trincheras muchas veces el, el, el otro sinónimo es pozo de zorro, y que asumo que tiene ese nombre en relación a eh, las plantas eh, que forman parte, digamos, ¿no? del, del, digamos del, de estas especies que abundan en, en el paisaje de Mavinas, particularmente de, de, de la isla Soledad, digamos, ¿no? y, y, este, y este paralelismo también con un paisaje típico de, de, de Patagonia, digamos. Claro, sería, podría ser ese significado. Y, y asociado a, esta, a este tipo de vegetación, que decimos que son grandes pastos, ¿sí? muy densos, eh, también hay otra, otra especie que es una poa flavelata, acuérdense que cuando yo lo menciono así, por ahí porque es natural, me sale, pero eh, los nombres científicos tienen dos partecitas, una primera parte, que define el género, uno le dice el género, y la otra parte que define propiamente a la especie. Aunque la especie tiene esas dos partes, es como si en realidad nosotros habláramos de las personas y empezáramos por el apellido y luego el nombre. digamos De esa manera se constituye el, el nombre científico. Pero si uno quisiera eh, utilizar nombres comunes, también llamados nombres vulgares o cotidianos, eh, sería cola de zorro, y por ejemplo, cuando hablamos de estos matorrales, estos arbustos enanos, por ejemplo, los brecillos, o las murtillas eh, de eh, magallanes, o magallánicas, ¿sí? son otras de las que conformarían este tipo de, de vegetación, y después, plantas que no predominan, ¿sí? pero sí que son características de la zona. Y esas plantas muchas veces y mayoritariamente son compartidas obviamente con el continente porque están relativamente próximos para todo lo que son formas de dispersión de estas plantas y también de plantas muy alejadas. Por ejemplo, plantas que provienen del hemisferio norte o incluso de Australia y Nueva Zelanda. Las eh, las islas tienen aproximadamente unas 350 especies ¿sí? De plantas vasculares estamos hablando Ahora, la mitad más o menos ¿sí? 170, 171 en el caso de nativas Y 175 en el caso de exóticas ¿Qué quiere decir esto? Las plantas nativas son las que son propias ¿sí? No quiere decir que son exclusivas Si son exclusivas de ese lugar Le decimos que son endémicas Pero además la vegetación la flora está conformada por plantas exóticas que han llegado, cuando se habla de exóticas, han llegado recientemente o en, o en el periodo histórico, es decir, mediadas por el ser humano o a veces indirectamente, eh, a veces a propósito, por ejemplo, para cultivarlas. Se escapan de cultivo, se naturalizan, adquieren eh, formas de reproducirse naturalmente y ya forman parte eh, de, del lugar. Como por ejemplo, digo para que alguien... Eh, quiera asociarlo a los cardos en la pampa. ¿sí? Si uno ve los cardos en la pampa, diría, eh, si yo le pregunto a mi abuela, que es de azul, ¿cuál es la planta más característica? Me diría los cardos en la pampa. ¿sí? Pero son plantas exóticas ¿sí? que han venido y se han naturalizado hace tiempo. Bueno, las Islas Malvinas también tienen la mitad, y eso sí lo es, es lo extraordinario, que la mitad de su vegetación es de forma introducida y naturalizada. Ahora, ¿cómo lo asociamos? A la colección. Bueno, eh, eso te quería preguntar el, antes el... de avanzar. Sí. Hay muchas diferencias entre los ejemplares que trajo Scottberg respecto de los que trajo Rumble eh, 60 años después. Digo, digamos, uno piensa, bueno, no sé cuánto es la limitación que tiene un naturalista para traer ejemplares, en este caso de las islas al continente, y si cambió en mayor o menor medida, o no cambió, quizás. Eh, Permitíme terminar, la flora de Malvinas, como para que los ejemplares que trajo Rumble sean tan distintos o sean ejemplares eh, de Scottberg eh, mediados 60 años después, digamos. ¿Hay mucha diferencia o son los mismos ejemplares, pero traídos con años de diferencia? Bueno, esa es una muy buena pregunta y no tiene respuesta todavía porque estamos analizando, digamos, uno de los proyectos que tiene el MAC y Botánica eh, y estamos trabajando con. Con, con Sole en eso, y con el resto del, del equipo, y también invitamos al, al museo que, de Malvinas, ¿sí? que nos han ayudado en eso, es que es algo todavía que no lo tenemos resuelto. Eso depende en muchos casos, y lo que estoy haciendo es como una estimación, veremos qué encontramos, es a las características del naturalista. ¿sí? Depende qué objetivo haya llevado el naturalista al momento de eh, ir a, a recolectar o coleccionar por lo general ¿sí? aquellas históricas ¿sí? y me juego eh, en el caso de Scottberg es de plantas nativas ¿sí? hay una visión actual de coleccionar tanto las nativas como las introducidas ¿sí? que son exóticas que vienen de otras partes del mundo pero bueno, se, es una pregunta abierta y que la podremos responder en, en un tiempito Ahí me gustaría agregar, ya que estamos, que surgió el tema, que es un aspecto muy interesante de las colecciones biológicas, y es esta idea de eh, que el, los diferentes momentos históricos también tienen diferentes herramientas y diferentes preguntas. Lo que se preguntaba un naturalista a principios del siglo XX es bien distinto de lo que se pregunta un naturalista o un biólogo eh, hoy, y no solamente eso, las herramientas que tenemos para dar respuestas a esas preguntas también han cambiado muchísimo. Pensemos, sin ir más lejos, en eh, toda la información que se puede obtener hoy de ADN, de todos estos ejemplares de las colecciones eh, biológicas, eh, hay un potencial de obtener información genética eh, hoy no sabemos cuántas más herramientas y posibilidades de respuestas vamos a tener dentro de 10, 20, 50 años. Por eso es muy importante eh, tener un, una, una buena conservación, más allá de que hoy no haya una persona haciendo la pregunta. Porque sabemos que quizás más adelante la va a haber, y eso es muy importante también. Bien, entonces, para más o menos ir entendiendo un poco, Puede ser digamos, que a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la tendencia era buscar eh, especies nativas, es decir, encontrar en las partes del mundo digamos eh, especies exclusivas de ese lugar, digamos ¿no? o propias de ese lugar, distintas a lo cual podría ser de el, el lugar de origen del naturalista que viajó, quizás Scottberg estaba buscando en Malvinas especies que no había en Suecia o en Europa, por decir algún un ejemplo, pero que hoy en día se toma cualquier tipo de ejemplar sin distinción, independientemente si son introducidas o no, porque con el desarrollo de, de la ciencia puede ser que incluso esas especies introducidas tengan algunas diferencias respecto, no sé, por su adaptación al ambiente de su lugar de origen. ¿no? Imagino por ahí una especie exclusiva del continente que se introdujo en Malvinas, pueden esa adaptación del suelo tener alguna diferencia, no sé, supongamos genética, desconozco el tema, yo pregunto de, de ignorancia total, respecto de un ejemplar o un par del continente? Eh, sí, y, este, tal cual es lo que estás diciendo, yo tampoco soy especialista, porque para poder dar una explicación certera, uno debería conocer cada uno de los grupos de plantas, de las especies, ¿sí? es como lo que decía Sole hace un rato, en realidad, uno se superespecializa actualmente en grupos y entonces para hacer una respuesta concreta. Pero en general, ¿sí? lo que uno puede entender es que sí, que eh, cuando llega una, eh, serían los individuos fundadores, se llaman, ¿no? Al lugar nuevo, ¿sí? en realidad son una representación de esa población original, de esa toda, por ejemplo. Pensemos. Estamos hablando una, de plantas, ¿no? planta, para quienes nos están escuchando, estamos hablando de plantas, ¿no? Porque claro, ¿no? sí. Se pueden confundirse, sí. ¿no? Pero está bien, estamos hablando de plantas. Okay. De plantas, pero uno lo puede extrapolar a, al resto de, de seres vivos, incluyendo al ser humano. no Entonces, en, en ese se llama incluso efecto fundador desde el punto de vista genético. Cuando, por ejemplo, una planta que es típicamente más del continente, pongamos que es. Que, que es continental y llega a Malvinas o a alguna otra isla, ¿sí? lo que hace es, es una representación de su información genética. No trae toda la variabilidad que puede vivir, por ejemplo, si pensamos en Patagonia, por estoy inventando, pensemos desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. ¿sí? Supongamos que por proximidad, por vientos, por características, llegan lo que se llama disemínulos ¿sí? o diásporas, son determinados elementos de las plantas. Desde Río Gallegos, bueno, esa población es la que va a llegar, se va a naturalizar, si ¿sí? las condiciones le son adecuadas, y entonces va a ser muy diferente. Volviendo a tu consulta, entonces sí, por lo general, por eso, en algún momento, la cortaderia, eh, esta cola de zorro que hablábamos hace un ratito, que era cortaderia montiana, que ahora es ese nombre, está en las islas, y está en el continente. ¿sí? Antes se consideraba que había una especie endémica, que era Cortaderia pilosa, que era únicamente de las Islas Malvinas. Pero después se vio, ¿sí? cuando un investigador vio todas las colecciones, ¿sí? de esas especies, dijo, no, pero en realidad no hay diferencias sustanciales. Es lo mismo, lo que pasa es que es más chiquitita la planta, ¿por qué? Porque las condiciones son más rigurosas. Para que la gente eh, entienda, o para que todos entendamos, es como, por ejemplo, si uno va al bosque andino patagónico, a los Andes del sur patagónico, y dice, está en Bariloche, y dice, qué, qué hermosas estas lengas, los árboles, pueden tener... 30 metros, ¿sí? ahora sube al cerro catedral y tienen ¿sí? 15 centímetros, y son la misma especie, lo que pasa es que las condiciones hacen que sean eh, diferentes. Y otra cuestión con respecto a por qué también el, el, el registro de plantas eh, introducidas, porque eh, pensemos que algunas son, eh, son eh, de introducción no Requer, no buscadas, pero hay otras plantas que se han buscado, por ejemplo, los cardos en nuestro país, en la zona pampeana ¿sí? muchos, si conocen lo que se llama el cardo de castilla el que tiene una flor enorme eh, violácea, esa en realidad es un alcaucil asilvestrado ¿sí? entonces, inicialmente se cultivó en la época jesuítica se distribuyó porque no encontró ningún enemigo natural, ¿sí? ahora el cultivo del alcaucil está avejentado. necesita tener mayor información genética. ¿Y dónde se puede buscar? Dado que el origen es en el Mediterráneo. Y bueno, puede buscarse tranquilamente en Argentina. ¿Por qué? Porque la planta se ha adaptado a diferentes características ambientales. ¿sí? Y volviendo a lo que, digamos, en relación a esto, el, la colección que tenemos eh, de Malvinas. En el MAC y en el herbario, como mencionaba Sole, el BA, que es nuestra sigla que nos identifica en el mundo, eh, son, son varios, de varios grupos de plantas. ¿sí? Aproximadamente tenemos hasta el momento registrados 131 especímenes, ¿sí? perdón, 131 especies y 300 especímenes. ¿Cuál sería esta diferencia? Claro, uno puede ir y coleccionar. Vario, en diferentes lugares de las islas la misma especie ¿sí? como uno se da cuenta después y cuando las tiene que identificar entonces hay eh, una misma especie que hay varias colecciones que se han hecho en diferentes lugares de, de la isla y lo que es importante es que representan el 38% esta colección que tenemos en el museo argentino el 38% de las especies nativas eh, sí, de la flora total el 38% de la flora natal, estoy leyendo porque esas, los números no son mi fuerte, <risa> y el 77% de lo que sería la flora nativa. Es decir, que tenemos una buena representación, y lo que vos, Juan, mencionabas, eso es muy importante, para poder entender a futuro esta colección, en conjunto con otras colecciones que se hayan hecho en las islas, para entender su pasado, para entender su presente y para poder también entender su futuro. Ahí un poco relacionado con, con la colección, contanos un poco cuáles son las especies, ahora sí entendiendo, endémicas, que entiendo yo, por lo que estuvimos charlando recién, son propias y exclusivas de ese lugar. ¿Cuáles son las especies endémicas de Malvinas? Así como nosotros mencionamos ya en varias charlas y forma parte del recorrido del museo, que el zorro de Malvinas es el único animal mamífero autóctono de las islas. Bueno, ¿cuál sería el equivalente al zorro de Malvinas, el zorro guará, pero de, de, de las especies de, de plantas de Malvinas? En realidad, por, mencionar un par, 13... por mencionar un par. Por mencionar un par, está bien. Eh, primero hay que definir bien esta cuestión de qué es algo endémico Porque si no nos confundimos Cuando uno habla de endemismo ¿sí? Es algo que tiene que ser nativo Que naturalmente uno tiene que reconocer que es propio del lugar Pero además de que no está representado en ningún otro lugar ¿sí? No importa que, que en otro lugar esté cultivado Porque se llevó la semilla, un gajito y lo plantamos Bueno, eso no, no se contaría Pero además depende el área que uno esté analizando por ejemplo, nos suele pasar que decimos, no, en Buenos Aires, para poner un ejemplo, eh, no, nosotros plantamos jacarandaes, ¿sí? porque o palos borrachos porque son en, eh, endémicos. Pero ahí no aclaramos, decimos endémicos, ¿de dónde? En realidad, esas plantas son del Chaco o son de las yungas del noroeste de nuestro país. ¿sí? Nosotros, donde las estamos cultivando, no son nativas. Sí, está bien son nativas de Argentina, ¿sí? pero eh, nos, siempre tenemos que dar eh, la referencia del lugar en el que estamos parados. En el caso de Malvinas entonces, eh, hay lo que yo les comentaba antes, hay 175 especies de introducidas, eso por un lado. Hay 171 especies que son nativas, es decir, que están en las islas, pero pueden estar en otras partes del mundo en forma natural, predominantemente en la Patagonia, por su proximidad. Y hay 13 especies, y ahí a tu pregunta, Juan, que es, le son propias, ¿sí? Digo, para no mencionar eh, nombres científicos, hay algunas especies. Nunca, nunca sería en relación, por ejemplo, a lo que mencionabas del zorro o de otros grandes mamíferos, porque por lo general, los grandes mamíferos, las aves, son incluso... Eh, se llaman especies paraguas de protección o bandera, porque son muy llamativos. sí Incluso la gente, eh, en realidad, si va a una selva y ve un jaguarete va a reconocer el yaguareté, pero no va a ver el fondo que necesita el yaguareté y cada una de sus especies. En, hay eh, endémicas de eh, muchas margaritas, ¿sí? Para decir, de la familia botánica de las margaritas se llaman asteráceas, ¿sí? por ejemplo, del género leuqueria, del género gamoqueta, por mencionar algunas. Hay eh, en, en especies endémicas de la familia de las poáceas, ¿sí? que las poáceas es el nombre científico para indicar a los pastos o las gramiñas. ¿sí? Por ejemplo, si uno quisiera asociarlo... bueno. La cortadera, si bien dijimos ahora que se pensaba que era endémica, ahora sabemos que es nativa, eh, sería uno de los ejemplos. Bien, y para ir de alguna manera concluyendo, eh, voy a fusionar dos palabras ¿no? eh, que están relacionadas con ustedes, que es biodiversidad y conservación. ¿no? Eh, Cuéntenos un poco a modo de, de conclusión, digamos, y que también está relacionada con nuestra soberanía, porque cuando hablamos de soberanía no solamente hablamos de la potestad que tiene nuestro país para la explotación de los recursos naturales, sino para la soberanía que tiene nuestro país para preservar nuestra biodiversidad en un mundo, como bien vos mencionabas, Diego, de cambios a escala, digamos, ¿no? que es innegable. Yo creo que nadie, ningún ser humano vivo de este planeta en este tiempo histórico, puede negar que estamos ante un, lo que algunos llaman, digamos, una especie de alerta ambiental, digamos, ¿no? eh, y climática. Eh, ¿Cómo desde, más allá de Malvinas, digamos, de la colección de, digamos, de los herbarios que se encuentran en el museo, cómo de alguna manera eh, podemos discutir el futuro, digamos, de lo que sería nuestra soberanía ambiental, de la preservación de nuestro ambiente? ¿Qué nos dicen estas colecciones? ¿Cómo podemos proyectarnos eh, a futuro? Y después también les voy a preguntar, eh, sumado a esto... ¿Cómo está el museo hoy en esta situación de pandemia? ¿Está abierto? ¿No está abierto? ¿Qué días se puede visitar? Y además del museo en sí, las colecciones. ¿Cómo se pueden acceder por si algún eh, científico o potencial científico o científica que nos está escuchando quiera de alguna manera eh, adentrarse en, en las colecciones que, que tiene y que cuenta patrimonialmente el Museo Argentino de, de Ciencias Naturales? Eh, bueno, si querés entonces la primera parte te la, te, la respondo, te la respondo yo. Este, sole igual, eh, sumate, y la segunda parte, eh, la más indicada, es Sole. <ríe> eh, con respecto a conservación, sí, en realidad eh, actualmente las colecciones naturales, eh, tanto como la que hablábamos recién relacionada con Malvinas, pero también con eh, el resto de nuestro país eh, y con el resto, respecto al resto del, del mundo, eh, son de suma importancia para eh, permitirnos entender científicamente ¿sí? estos cambios globales que hablábamos hace un rato. ¿Por qué digamos, yo destaco la palabra científica? Porque es la que nos permite tomar decisiones ¿sí? eh, o, o obtener resultados que sean eh, contrastables que sean no solamente medibles, porque la ciencia también tiene una parte descriptiva, ¿sí? que no es solamente medir, ¿sí? pero lo que nos permite es nosotros como científicos eh, generar información, y particularmente para quienes, para los que se llaman tomadores de decisión. Nosotros como científicos, digamos algunos pueden ser que sí, pero no somos tomadores de decisión, los que tienen que tomar decisiones en función de la información que nosotros brindamos son diferentes, eh, digamos, por dar un ejemplo, eh, puede ser un intendente o concejales de una eh, localidad, puede ser de una provincia, los diputados, los senadores, eh, los gobernadores, pueden ser incluso entonces a nivel eh, nacional, el presidente, eh, cuestiones del Congreso, pero también supranacionales. Los tomadores de decisión no son solamente a nivel nacional, sino que son supranacionales. Digamos, claro, las Naciones Unidas, pero además un montón de entidades ¿sí? que intervienen en esta cuestión que tiene que ver con la conservación. ¿Y, y por qué conservar? En realidad, por varias cuestiones. Primero es porque eh, está en juego, si uno lo, lo ve, yo, algunas personas lo mencionan como de egoísmo, pero tiene que ver con la supervivencia del ser humano como especie. Eso tiene que ver, es, es una de las cuestiones. Pero también, eso la, digamos, a la par, va por una cuestión ética. ¿sí? Eso es una cuestión que actualmente moviliza eh, a la comunidad científica y a la comunidad toda. Es decir, a tener responsabilidad. Solo el hecho de estar ¿sí? tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que a futuro las generaciones próximas ¿sí? puedan hacer uso e incluso solamente eh, mirar, apreciar la naturaleza tal cual nosotros la estamos, lo estamos haciendo en este momento. ¿sí? Es, son cuestiones que tienen que ver con la conservación. La conservación es una cuestión de supervivencia para el ser humano, pero además una cuestión ética, ¿sí? por su eh, lugar de responsabilidad en el mundo. Y las colecciones ¿sí? son lo que nos pueden brindar cierta información para que, generadas por científicos, los eh, tomadores de decisión puedan generar esos cambios, digo que la palabra es cambio, ¿sí? es los cambios globales más cambios en cuestiones que tienen que ver con eh, la producción. Eh, agropecuaria, con eh, la liberación de eh, gases de efecto invernadero, con cuestiones de utilización del territorio, pero también con cuestiones que tienen que ver con eh, dar est esta cuestión de eh, inequidad que existe en el mundo, toda esa cuestión, inequidad social estoy hablando, todo eso ¿sí? conforma eh, un conjunto que no está separado a las colecciones biológicas, sino que las colecciones biológicas son las herramientas que nos pueden indicar, por ejemplo, cómo restaurar, cómo restaurar un ecosistema que fue degradado. ¿Y cómo me doy cuenta que fue degradado? Y porque yo tengo colecciones de hace 100 años, y si ahora no las encuentro a esas especies y veo que fue utilizado el, el suelo eh, para diferentes objetivos, para el ser humano, entonces estaría bueno volver a reinstalar. Esas poblaciones que ya no existen. Esto os digo un ejemplo. Y otra cuestión, la conservación, y hablábamos hace un ratito, es también generar puentes para que la ciencia no sea algo solamente de la academia, es decir, sino que la, las colecciones son un elemento para abrirse a la comunidad y que la comunidad, además, vea como suyo ¿sí? la generación de ese conocimiento, incluso asociar la ciencia, como decíamos en un principio, con con el arte, es decir, con otro tipo de expresión y de formas de entender la, la realidad. Sí, totalmente, y me parece que también eh, es muy importante eh, este, esta idea de que eh, todo este trabajo que que se acumuló a lo largo de los años, porque lo que tiene para mí, que no soy estrictamente científica, de muy interesante, es esa construcción que tiene la ciencia, ¿no? de ir construyéndose y, y creciendo y, y desarrollándose en base a lo anterior, y eso anterior en base a lo anterior y así sucesivamente para atrás, eh, y entender que hoy estamos, digo, en un momento como el actual donde... Creo que no cabe duda que la ciencia es la que está dando respuesta a los, más, a los problemas más críticos de, de la humanidad. Digo, eh, la respuesta que ha dado la ciencia a la pandemia es indiscutible, es absolutamente indiscutible. Sin embargo, sin embargo el trabajo científico no es tan indiscutido desde la sociedad. ¿No? Eh, esto, mucha gente o, o el gran parte de la sociedad no reconoce en el Museo de Ciencias Naturales eh, un valor tan grande como el que tiene en la construcción del conocimiento científico construir con, conocimiento científico es una herramienta es, es, esencial para la humanidad y esto me parece que que es muy importante que, que las personas lo sepan. Eh, el museo tiene actualmente más de 250 personas trabajando, hemos estado desarrollando tareas esenciales a lo largo de toda la pandemia, porque el cuidado de todos estos ejemplares son aproximadamente unos 2 millones y medio de ejemplares de diferentes grupos taxonómicos que nosotros resguardamos y eh, cuidamos, eh, todos los que estamos trabajando, de una manera o de otra, eh, y lo hemos estado haciendo durante la, pandem la pandemia también, eh, y esto es poco sabido, porque es un trabajo muy... Eh, con, ¿Cómo decirlo? Muy... poco eh, con poco, poco, poco, poco glamour, con poca pantalla, ¿no? Sin embargo... Es, uno ve los ejemplares, toda esa información, la letra con la que escribió uno, que lo pasó un catálogo, que lo puso en una carpeta, que lo, todo ese trabajo. Son horas, horas y horas y tiempo de personas que aparte han estudiado previamente para poder justamente, cuando, cuando eh, Diego dice, bueno, esos materiales, eh, las plantas, no se colectan y luego son identificadas. Y sí, para que una persona pueda identificar y decir, esta planta es una cola de zorro. Bueno, esa persona tiene que haber acumulado en su vida un montón de conocimiento, ¿sí? Para poder decir con seguridad, esta planta es fulanita de tal. Bueno, eso es eh, algo súper, súper valioso y eh, es todo eh, del Estado, ¿sí? Esto es un, eh, una institución, como lo decíamos antes pública del Estado, de todos los argentinos y las argentinas, y es un valor enorme el que tiene. Las personas que trabajan y las colecciones que guardamos tienen un valor que es eh, infinito. Y ahí vamos al tema de, eh, justamente nos costó mucho eh, poder poner el, en condiciones y, y, y, y rearmarnos luego de la pandemia para finalmente... Eh, volver a abrir las puertas al público. El lunes 4 de octubre, el Museo Argentino de Ciencias Naturales abre sus puertas al público. Eh, inicialmente en el mes de octubre va a ser eh, de 14 a 19 el horario de visita y de lunes a viernes. Todavía en el mes de octubre no se va a abrir los fines de semana, se proyecta poder hacerlo a partir de noviembre. Sabemos que muchas, muchas personas... Es cuando más disponibilidad tienen los fines de semana. Sin embargo, todo tiene que ser muy cuidado y que la gente sepa que no es que no estuvimos haciendo nada durante este año y medio de pandemia, sino que hemos estado trabajando y mucho justamente por esto, ¿no? por el valor de, de nuestro patrimonio, que es, que es de todos, y para poder compartirlo y con, con toda la sociedad. Así que eh, serán todos bienvenidos, todos y todas. Y justamente ¿no? el, el rol de, de transmisión y educativo que tienen todos los museos, eh, el, el nuestro también lo tiene, lo que sucede es que justamente al ser un museo eh, eminentemente dedicado a la investigación científica, nosotros lo primero y lo más, más importante que tenemos que hacer es justamente eh, tener muy, muy, bien asegurado eh, el trabajo que, que, que, que significa todo esto que les digo, que les contamos, eh, en relación a las colecciones. Por supuesto que el público es muy importante eh, y que la gente conozca mmm, el, el museo y, y el trabajo que hacemos es súper importante, eh, pero nos significa un esfuerzo muy grande a nuestra institución Poder, poder cumplir con eso, y por eso nos hemos demorado un poco, pero ya estamos a punto, así que los esperamos. Bueno, Diego, Sole, muchísimas gracias digamos por, por la charla de hoy, eh, más que interesante, y que de alguna manera es un poco el espíritu de este programa y del Museo Malvinas también, poder dar a conocer o difundir eh, estas herramientas que tiene el Estado Nacional, eh, porque han pasado organismos por ahí del Ministerio de Relaciones Exteriores que no tienen una amplia difusión en los medios de comunicación, así como otros museos o instituciones hermanas del Ministerio de Cultura, bueno, y ahora ustedes, eh, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, porque creemos que el Estado es uno solo, ¿no? así como la causa marvin es una causa nacional, no de un partido político, no de un sector, el Estado argentino es uno solo, eh, porque de alguna manera poner en valor estas instituciones y dar a conocer este trabajo que como bien vos mencionaste, no está muy difundido por los medios de comunicación, hacen también a, a nuestra soberanía como pueblo, como país y, y como nación, ¿sí? en, en esas escalas. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Eh, y bueno, para quienes nos están viendo, obviamente, nos encontraremos el viernes que viene, por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía, Memoria, Uriel Ehrlich. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. muchas gracias por la invitación.